¿Qué dice? ¡Vamos ya con la ay! ¡Ay, hermana, que se se ¡Y! luego sí. ¡Y! Yeah. a. Señor, para que tu palabra penetre en nosotros. Te rogamos, Señor, que cerrame de tu inicio de uno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Os saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verdaderamente, hermanos, es un gran gozo poder venir un día más a escuchar la palabra de vida. Amén. La palabra del Señor que en esta hora nos va a hablar. Verdaderamente el cristiano reconoce que es sufrido. Realmente el cristiano tiene tribulaciones, tiene penas y dolores. Así es, porque el cristiano se da cuenta de la maldad en este mundo y de lo que tenemos que pagar. Pero verdaderamente hubo uno que se dio a la muerte por todos nosotros. Y ese fue el redentor de nuestras vidas, fue el revisor de nuestras vidas. Y después de estar tristes, en nuestro rostro se tiene que notar esa alegría de revisión en nosotros. Porque verdaderamente se ha sido derribido de la muerte y del pecado, en tu rostro tiene que haber alegría porque ha sido derribido. Gloria a Dios. Por eso en esta hora, hermanos, vamos a concentrarnos en el Señor. Vamos a creer en su poder. Vamos a creer en su verdad. Porque verdaderamente, aquel que duda, hay confusión. Queremos creerlo ciertamente. Con esa fe que el Señor en esta hora ha derramado y va a derramar de su poder. Gloria a Dios. Solamente quiero deciros, hermanos, una vez más que es muy importante que prestemos atención al Señor, que pongamos oído al Señor. Nuestro dirigente va a traernos la palabra del Señor en esta hora. Es necesario que escuchemos con atención, es necesario que esa palabra pose dentro de tu corazón, para que pueda tener fruto. Ahora nuestro hermano Alberto va a participar también con un cantito. Quisiera que todos entráramos en esa comunicación para recibir la palabra con la palabra. Gloria a Dios. ¡Viva hermosa y divina! porque el fuego del Espíritu Santo está aquí y todos lo estamos notando nosotros estamos notando el Espíritu Santo que se está moviendo en este momento en nuestra vida. es un gozo es un gran gozo y un privilegio y también adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Mirad, todos los cristianos pedimos a Dios que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo y nos dé dones. usamos los dones espirituales dones espirituales pero buscar el don más grande de Dios que es el amor Amén, y la verdad Amén. y cuando tú alcantes el don del amor y de la humildad serás verdadero Amén. alabado sea el Señor Amén. alabado sea el Señor Amén. y por eso Dios te está buscando verdadores verdadores que adoren al Señor Jesucristo en Espíritu y Verdad. Y por eso siempre Dios, en todos los tiempos y en todos los lugares.